Muy buenas a todos. Eh, hoy en Core Fridays tenemos a un ex alumno de Core, que, el cual voy a estar entrevistando. Y. Por favor, eh, preséntese. Hola, muy buenas. Eh, mi nombre es Julián Egea. Como bien ha dicho Juan Pablo, eh, soy un ex alumno de Core, concretamente del curso de desarrollo web full stack, que cursamos este año 2022. Y. Actualmente, soy bueno, soy de Barcelona y resido actualmente en Barcelona. Y trabajo actual, bueno, llevo trabajando como desarrollador desde hace ya cuatro años. ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué es más allá que un programador? Bueno, además de programar en mi tiempo libre, eh, cumplo un poco con los estándares, de, los estándares del el clásico informático, los tópicos, por decirlo así. Eh, me gusta mucho jugar a videojuegos. Y también a lo que me dedico parte de mi tiempo libre es eh, hacer pequeños desarrollos personales, ya sea algún jueguecito suelto, algún proyecto pequeño y demás. Antes de todo esto, de tal vez pensar, eh, quiero estudiar programación, qué sé yo, cuando era más joven y así, que eh, ¿cuál es su pasado como tal antes de programar o cómo pensó llegar ahí? Mm, bueno, yo en mi caso tengo que decir que desde pequeño lo tuve siempre bastante claro. Mi padre es informático, entonces ya yo yo nací en el 95, eh, pues yo ya con cuatro años, yo ya me movía por un ordenador. No tenía, obviamente tenía un poco las limitaciones de ser un niño, pero empecé con la informática muy, muy de pequeño. ¿Quién fue su referente, ya sea un personaje público o familiar o algo así, el cual le ayudó a entrar en este mundo de la programación? bueno eh, no hubo alguien que me dijera pues prueba prueba esto que yo soy yo trabajo de programador y es un mundo que está muy bien yo fui investigando un poco por mi cuenta y, y ya de raíz a mi padre que le comentaba lo que me gustaría orientarme me dijo que que para adelante y que y bueno y ahí y ahí fue cuando decidí decidí formarme de ello ¿Cuál sería su videojuego favorito? Esta pregunta supongo es complicada. <risa> bueno, mmm, si, si tuviera que elegir uno, uno únicamente uno, eh, elegiría World of Warcraft. Ok. ¿Tiene que ver con algún tipo de nostalgia, tiempo que le ha invertido algo así? T mucho tiempo invertido. Quisiera recomendarme una web o blog que hable sobre JavaScript o tipo TypeScript o algo así. Mm, blog como tal, no sé si se consideraría, pero bueno, yo creo que sí. Pero Reddit, por ejemplo, es una buena fuente de información, ya es para cualquier tema. Entonces, yo, por ejemplo, sí que visito, me, me preocupo de visitar diariamente Reddit. Y, y estoy en los, en los subreddits de, de desarrollo, sobre todo de, de React, de JavaScript, de TypeScript y de Java, que es actualmente lo que me dedico ahora. Ok, ok. Muy bien, sí, porque al final es pues eso un entorno donde mucha gente, pues normalmente anónima, pues preguntan cosas, dan herramientas. Eh, explican, sí. qué sé yo, librerías y tal y es muy bueno, o sea, está documentándose en ese caso si sí es eh, una buena práctica y muy bien que lo hace Sí, sí, sí, además es eso, es lo que tú dices y, cuan, y sobre todo cuando hay gente desconocida que cuando crea algo lo, lo que hacen es subir a, al Reddit correspondiente y eso hay cosas que están muy chulas ¿Cuál sería su paquete sí, de NPM o Yarn, yo, eh, favorito? ¿Alguno que... Diga usted, bueno, ¿me ha cambiado la vida o me ayuda mucho en el trabajo? Si tuviera que elegir uno, fue el que aprend... el... uno de los que aprendimos en Core, que es Fastify. Ok, ¿podría explicarnos un poco Yo... de lo que tiene que ver Fastify? Bueno, Fastify es eh, un paquete de, de, de Node, de NPM, bueno, o de YARN, en el que básicamente es un servidor de, de backend. Es crear un servidor en que, que, por ejemplo, en el caso de un pequeño adelanto de mi proyecto, eh, el backend está creado con Fastify. Y lo que es la conexión con la base de datos es todo mediante API REST gestionadas con, con Fastify, básicamente. Y yo como llevo trabajando de, backend, de desarrollador backend cuatro años de mi vida, eh, es lo que más para mí ha sido el mayor descubrimiento de, de todo el Bootcamp. ¿Qué sería lo primero, primero, que sé se yo, sea pequeño grande, lo primero que se compró con un sueldo trabajando como programador? <risa> lo primero que me compré con mi sueldo de programador. Hostia, Ajá. eso... Creo que lo primero que hice fue comprarme un móvil. Eh, ¿Comentarme algún repositorio de GitHub que ve con mucha frecuencia o tal vez recurre cuando tenía algún problema? ¿Algún repositorio de Github? Sí. Si pudiera compartir pantalla, pues... Es genial. una... Es una buena pregunta. Lo... Yo sigo muchos y yo creo que el que más... El que más yo creo que tuvo repercusión en mí... Eh... Yo creo que ha sido... Un... Bueno, ha sido y fue un, un proyecto que está hecho con con Joman, que es un generador de código, y el, y el repositorio se llama eh, Java Hipster. Es una herramienta que, que enseñé también en el, en el bootcamp durante los off-topics. Y básicamente es un generador de código que te crea tu propio tu propio backend y frontend en base a una serie de preguntas que te hace. Esto es Java Hipster, que es básicamente, bueno, lo que dice aquí. Es a development platform to quickly generate, develop and deploy modern web applications and microservice architectures. Y, es, y yo llevo siguiendo esto, si yo me introduje en, en la programación en 2015, que fue cuando eh, empecé a estudiar, eh, pues llevo siguiéndolo desde entonces prácticamente. Y esto no ha dejado de crecer. Hasta tal punto de que al principio solo era con. Solo era con Spring y con. y con Angular. Era Spring Boot y Angular. Ahora puedes hacerlo con Vue, con Angular o con React. Uh -huh. O sea, ha mejorado muchísimo. Muy muchísimo. Bien, muy bien. Y todas las tecnologías que incluye. O sea, es que no hay, no hay nada más que verlo. Es un proyecto muy, muy grande. Y, y lo mejor de todo es que es open source. O sea. Es, el, sí, claro. es, la, es la hostia sí, Básicamente da ese, ese toque de bueno, al fin, ser open source Bueno, cada quien pues Toma el proyecto Puede ver desde su código base eh, Bueno, al parecer también Eso tiene muchas tecnologías Y pues eso parece una herramienta Bastante Eso, potente hmm. Para cualquier desarrollador Sí, y además te, Se integra perfectamente Con, con la integración continua con Heroku por ejemplo y con Kubernetes y con Docker Quisiera presentarnos un poco del proyecto final que hiciste en el bootcamp de Core Ahí, de qué trata sí. más o menos qué tecnologías tiene Bueno, básicamente es una red social de, para gente que le, que le encanta mucho la música le encanta ir a conciertos fue un, una idea que nos dieron cuando estudiaba en en un instituto, cuando empecé a estudiar programación, y quise llevar la idea un poco. Un, un poco de la mano de la nueva tecnología, de lo que es eh, JavaScript, TypeScript. Con, y esto está hecho con React. El proyecto entero está hecho con React. Desafortunadamente, no. Por tema de fechas y demás. No, no me dio tiempo dejarlo bien bonito como a mí me gustaría. Pero sí que es verdad de lo que. de lo que. De lo que verdaderamente me gusta, de hecho, sí que estoy muy satisfecho, porque además está integrado con Auth0, que es el servicio tipo Firebase también, que también nos enseñaron en, en Core, y es básicamente la plata una plataforma de login y de gestión de usuarios. Y gracias a esto, pude bueno también integré la librería de NPM, que tiene una propia librería, y con esto conectas... Tu aplicación a la base de datos de tu aplicación de A0 para autentificar usuarios, crear usuarios y gestión de usuarios, básicamente. Muy, muy, muy bien. No sé si que, querría presentarnos un poco de código de la parte del backend, que tal vez está sí. un poco más desarrollada. Sí, sí, sí. Tema backend... Mm -mm. Eh, bueno, esto lo, lo clásico, ¿no? Aquí, esto es un, como es un servidor de Fastify, primero de todo, la creación del servidor, como no. Y, y esto es donde, donde tengo creado el, el servidor, con su conexión a la base de datos. También con su, su configuración a la conexión y demás. Todo esto está hecho mediante un sistema de plugins para así eh, que el código sea más legible y no quede tan engorroso a la hora de leer el, el backend. Pero básicamente aquí en el, en el app.typescript lo que tengo es el, la conexión de, de au 0 de Fastify con au 0 para poder conectarme... Al, al dominio de mi aplicación, ¿vale? Y aquí, pues tengo los prefijos, lo que son los plugins que se llaman, registrados para cada cosa que necesite de mi aplicación. En mi caso, el Users está todo lo que engloba dentro de, de Auth, de lo, todo lo que es Auth0. Eh, también está el tema de, del model que es lo que se encarga de, la, de lo que es todo lo relacionado con el CRUD de la base de datos de que, que necesito yo gestionar más allá de auth 0 lo que son los conciertos y demás. Que la base de datos está hecha con, con MongoDB. Y aquí los plugins, por ejemplo, sin ir más lejos, el, el plugin de, de creación de dada de alta de usuarios. Lo que tú puedes hacer es, eh, directamente en la aplicación, puedes hacer que Abucero se encargue de dar de alta al usuario, llevándote a su propia página y demás. Yo lo quise llevar un poco al terreno personal y básicamente creé un API con este endpoint eh, que, que directamente te da, te da de alta al usuario dándole un, los campos que yo, que yo he querido. Entonces aquí haciendo the structuring y demás de la, del request, creo lo que es el objeto usuario dentro del Auth0 Management, que se llama, y aquí lo creo. Y también eh, cuando son campos mucho más personalizados, como por ejemplo la dirección, que esto Auth0, no sé si lo gestiona, pero yo no encontré la manera de añadir eso a mis usuarios de Auth0, lo que hice fue crear una extensión de el usuario de out0 a un modelo que se llama userext que viene de UserExtra. entonces si por ejemplo ahora un pongo de B. y bueno eh, mientras pues lo que hago es eh, crear el crear primero el usuario un momento, crear primero el usuario y y luego, cuando ya, ya sé que el usuario existe, porque funciona con el, con el async await, creo el user extra, básicamente. Ya está. Ok, ok. Sí tiene un... Esto es para, para verificar que el usuario está creado. Tiene un sistema ahí ya entre conexión entre out y base de datos, o sea, que con, sí. el, con esta librería pues le ayudó mucho. Me imagino que llevó mucha investigación también, pero bueno, eso es parte de lo que en, la, sí. en el curso podemos damos damos como um, damos como un, eh, un empuje al estudiante como para que investigue igual le ayudamos los profesores eh, eh, que tienen más experiencia y pues eso eh, al final eh, hacemos como proyectos más reales, que tal vez no sean proyectos súper grandes, pero eh, sí se acerca más a la realidad de un proyecto empresarial o, o como tal. Y, eh, mm. bueno, aquí tenemos el claro ejemplo de que, al menos Julián, en la parte del backend, pues, desarrolló eh, esta funcionalidad que le ayudó a manejar esta, eh, los usuarios de la forma que él quería, ¿verdad? Entonces, aquí continúe con la explicación. Bueno, aquí básicamente es... Eh... Si nosotros, por ejemplo, accedemos al portal de 0 aquí se puede ver que tengo los usuarios estos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero acceder a este usuario, puedo ver el campo user id, que es el que te proporciona Auth0 dentro de su paquete de conexión con Fastify. Entonces, simplemente guardo este mismo valor en la base de datos dentro de los user extras. Entonces, cuando yo quiero buscar a ese usuario para desplegar su información, primero busco el au 0 y si existe el au 0 busco su, su barra baja ID a través del aut 0 ID dentro de, de MongoDB. Es una parte que, que me llevó mucho tiempo, mucha investigación, mucha comedura de cabeza sobre todo y, y de intentar entender cómo hacer funcionar el paquete de au 0 Sí, me imagino que fue un reto bastante engorroso y bueno, al final eso es parte de, de la lógica y todo lo que se desarrolla como programador ya a lo largo de los años a investigar, a probar paquetes, a documentarse y eh, bueno, por dicha tenía una documentación que tal vez le costó un poco de encontrar, pero logró el cometido que era eh, sí. combinar estas, estas partes. No sé si quisiera compartir cómo, qué cambiaría el proyecto usted ahora que tal vez ha trabajado eh, con estas tecnologías eh, mejor o ha aprendido otras cosas o que en su momento le faltó añadirle. Bueno, yo creo que salta a la vista que con ver esto, lo que faltó añadirle de verdad fue una interfaz acorde a la tecnología que, que, que tiene, en base a la tecnología que está creada esta aplicación, básicamente. Es lo que intenté llevar pero no me dio no me dio tiempo y es y es algo que tengo pendiente que de verdad quiero esta aplicación el día de mañana me gustaría desplegarla qué sé yo en heroku o, o en kubernetes o en eh, contener, contenerizada en docker y, y tenerla alojada en un servidor y que sea accesible así como modo de, de demostración y demás Sí, está muy bien eso, porque al final, bueno, sí no se logró desplegar, eh, pero bueno, el proyecto está ahí, está avanzado y en cualquier momento se puede retomar y todo, eh, después para desplegarlo con Docker y que sé yo, en una plataforma de hosting, qué sé yo, eh, Hiroku, Vercel o, o otras más que mm. están ahí gratuitas, y, y sí, pues al parecer, o sea, se ve muy bien, pero eh, sí falta tal vez esa parte de frontend ya bueno, eso es... Cada quien como quiera desarrollarlo. Pero sí. Al menos eh, pudo eh, enfocarse en esa parte del backend. Que tal vez era su fuerte. Pero eh, tal vez para otros no lo sea. Y tal vez el frontend les encante más. ¿Verdad? Esa parte. Sí, sí. ¿Podría eh, mencionar o eh, nominar algún estudiante o ex estudiante de Core? que Para que venga la próxima semana en Core Fridays. Tengo... Dos nominados, en mi caso. Entonces, eso ya depende de la disponibilidad de cada uno. Ahí ya te toca decidir a ti. Los nominados para mí son eh, Luis, que fue un ex compañero también de, del desarrollo web full stack. Y Alfonso, otro ex compañero. Y porque además okay, eh, los nomino por el hecho de que cuando se presentaron los proyectos... Sus dos proyectos me parecieron súper chulos y muy interesantes. Muy bien, entonces eh, no sé si quisiera despedir de alguna forma, con alguna frase, decirle a alguien, a los programadores que tal vez mm, quieren eso, llegar como a un nivel más profesional o, eh, es, qué sé yo, personas que tal vez no se han entrado dentro del mundo de la programación. ¿Qué les diría en este momento? Bueno, yo lo que diría... Lo voy a, voy a decir un poco mi experiencia personal y es que al principio puede ser muy frustrante, demasiado a veces, no para qué mentir, pero yo creo que la recompensa de ver cómo has implementado X funcionalidad o cómo has levantado un proyecto de cero, yo creo que eso no tiene precio, la verdad. Okay, okay. Y entonces yo lo que sobre todo os, a, os animo a, a seguir haciéndolo y aunque penséis que no valéis para esto, nadie nos ha aprendido y que hay que echarle ganas. Muy bien, muy bien, muy buena frase y comparto su filosofía que al final sí, eh, puede ser frustrante, pero eh, llega un punto donde tal vez ya es un poco... Casi que seguir con el trabajo, mejorarse a uno mismo, aprender cosas nuevas. Por esta parte sería todo. Así que eh, hasta luego y nos vemos en una próxima entrevista. Chao.